Mientras una vida esté sumida en el dolor por causa de la guerra la injusticia o la opresión no encontrará el mundo ni el progreso ni la paz pues en su seno existe un miembro herido por sanar y la economía irá de mal en peor y la democracia será un velo en la función donde actúa el dinero al servicio del poder concentrando la riqueza y sembrando la escasez si somos un alma en muchos cuerpos formamos todos una sola humanidad si existen los recursos y también conocimientos para encontrar las respuestas que iluminen la verdad y si el amor es la fuerza vital del universo su centro de atracción nos conduce a la unidad desplegando la riqueza crezcan niños en las sombras del horror, o mueran día a día, aún habiendo solución, el mundo no aprovechará esa singularidad, de cada ser humano, aportando su verdad, y el planeta entero, sufrirá más de pues están intactas aún las fuentes del error Y la guerra seguirá siendo el arma del poder Combatiendo en escenarios donde hay reglas de papel Si somos un Existen los recursos y también conocimientos